Bueno, eh, eh, señores, debo decirle que hace par de días la superintendencia de bancos anunció que procederá a distribuir 97.900.000 97, pesos. De empresas financieras que fueron clausuradas porque quebraron, porque la cerraron, por esto, por H. Algunas, esos son ahorrantes que estaban cogidos con esas empresas. Oigan esto, ya muchos de esos ahorrantes murieron, pero le van a entregar el dinero a los familiares. Es muy tardío, porque imagínense usted, eh, eh, eh, miren cómo están la gente de los MUNE cogiendo lucha. No, pero que, porque eso no es banco. Estos que le van a entregar son bancos. Son bancos que, que, que la gente. Eh, eh, esos son bancos que fueron reconocidos por el sistema bancario nacional con todo lo de la ley. y tuvieron, Porque, ¿qué resulta? ¿Qué es lo que pasa con los bancos? Los bancos reconocidos, los bancos que están autorizados por ley. Que hay lo que se llama el encaje legal. El encaje legal, es, men Y amigos televidentes, que cada 100 pesos que usted lleva a un banco en calidad de ahorro, ¿verdad? Una parte de ese dinero va directamente al Banco Central como garantía, por si ese banco en un momento dado tiene problemas. Entonces ese dinero le sirve de reserva y de garantía para cubrir problemas con sus ahorrantes o, o problemas que tenga el banco el encaje normalmente puede ser de un 10 a un 20% a veces cuando los bancos se ven en apriete acuden a ese sistema del encaje legal para que parte del dinero que ellos tienen depositado eh, se lo devuelvan para ellos operar entonces qué resulta los bancos también que tienen autorización, cuando han tenido problemas de quiebra y problemas así, venden inmuebles que tienen, y después que venden esos inmuebles y que ese banco es liquidado con todo lo de la ley, entonces ese dinero se le va a distribuir a los ahorrantes. Miren que decía la información que ahí hay ahorrantes de 20 años, que ya murieron incluso, porque déjeme decirle, eh, eso crea un estrés y un estado de incertidumbre y un estado de tristeza, hay gente que se pone en viejo, viejecito, la depresión. Eh, la depresión, yo entiendo, esa gente de MUNE, que todo su ahorro de toda su vida, todo su esfuerzo, lamentablemente, porque no hay un estado porque es que yo no puedo como un Juan de los Palotes, independientemente a que se llame Muneo como sea, yo no puedo venir aquí y que, ¡ah mira! Comienza a traerme dinero. Eso es una, una cosa eh, eh, realmente absurda. Buena tarde. Buenas tardes. Bueno más. Sí. Buenas, más. Sí. Lo que pasa es que cuando usted no mete el cuarto en un banco. Usted está inseguro, ponernos es un banco, pero como quiera son estafadores. El, el gobierno debe asumir la Procuraduría, porque ese dinero tiene que aparecer. Pero hay pueblos que no meta dinero en vainas y en torrillos, que para eso están los bancos. Pero precisamente, bueno, eso, eso, debe lo, eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que estamos hablando. El, el gobierno debió prohibirle desde un principio a esa empresa y a otras más que se dedican a esa actividad sin ser bancos comerciales, sin estar autorizados para eso. Cuando viene el problema, ahí entra ya todo el mundo, entonces, no, venga, qué lío, porque el gobierno con los bancos tiene actuaciones porque ellos se rigen por, por leyes monetarias. Aunque el gobierno es el culpable de que esa gente operaron, porque muchos de los que tienen dinero ahí donde Munea alegan, no, porque ese era el único banco que había aquí, que yo qué. Desde ese tiempo el gobierno no debió permitirlo. Desde ese tiempo no debió permitirlo. ¿Por qué? Porque eso es indebido. Eso nada más se ve en este país. Que cada quien hace lo que le da la gana. Eso nada más se ve en este país. Pues tú te crees que en Estados Unidos y en un país de verdad y que, que una empresa que no es más, ustedes han visto y han oído la historia. Una farmacia tiene que vender medicina, no se puede poner y vender como aquí, que hay farmacia y colmado que te venden vainas de farmacia. Eso en, eso en una sociedad organizada tú no puedes eso. La farmacia con cosas de tienda. Y farmacia con cosas de tienda. Eso en un país de verde eso no se da. Eso nada más se es da en esta porquería, que no hay forma de organizarlo. Multinegocio, Multinegocio en, en, un solo, en un solo, en un solo. Y entonces negocios te, te hacen labores. Que no están autorizados por ellos. Y el gobierno lo ve y no le hace nada. Hoy tú sabes de que un conado vendiéndote medicina, que lo he visto yo. Sí. una cosa una cosa increíble porque, porque, una, porque la sociedad hay que organizarla, señores. Y no hay control de la medicina? ¿Pri qué control va a haber, José Luis? ¿Por qué control va a haber? No hay control de nada. Sí. Eh, entonces, eh, en los países de verdad. Eh, hay sitios que es para exclusivamente vender, por ejemplo, bebida. Tú no puedes ligar comida con bebida, eso se da aquí. <risa> Búscalo allá, a ver si tú vas a ver eso. Eso si tú no lo ves. Entonces, pero eh, yo creo que un día tendrán que organizar. Finalmente, por lo menos aunque sea tardío, esa gente van a recibir sus ahorros. en una primera parte de 97, 98 millones, porque lo que falta son 100 mil pesos para 98 millones. Eh, yo recuerdo que ahí quebró Interdosa, ahí quebró eh, eh, muchísimos bancos y, y, y financieras, que eran famosas, que eran famosas, y, y, y dueños de esa financiera llegaron a dar, hasta a dar ese tiro. Ángel sí. o, o, o, o o, o, o, Oscar García, ¿Fue el que creó la Orquesta Internacional de Ramón Velando. Eh, esas empresas tenían hasta orquesta y, y se dedicaban eh, a muchísimas cosas. Eh, bu Buenas tardes. Buenas tardes, don Omar. Bien, gracias, un Buenas placer. escuchándolo a usted, porque todo lo que usted dice por ahí, usted tiene la boca en chip, no me ponga bravo, porque <risa> todo lo que usted dice sale a la <risa> Y para decirle umay, que, oiga lo que está pasando, que ahora, ahora el bueno, chivo están trabajando mejor en los puntos de droga porque están cuidado por la guardia y la policía. Claro, pues eso no ha dejado de funcionar. Ya yo, ya ellos me dieron no todo. No ha dejado de funcionar. Hay cosas que yo no lo entiendo. Ahora están ellos mejor. Claro que sí. Y no ahora están usando. Yo, yo, oiga. No, pero que... Oiga, yo tengo un amigo que ayer, un amigo que vive para Rabo Chivo, él vive en un punto clave, un muchacho sano, un amigo sano, que yo estoy diciendo, sano, sano, sano, sano que no parece ni que vive ahí. Y él me dice a la gente que van, que lo conoce Ustedes, Ustedes, ellos, dijo, ellos van en fila. Yo lo dije, eso es un bulto ¿no? más. ¿no? Eso es un bulto ¿no? más. ¿no? Claro que lo la dije. La y va a ser, la ahora está mejor. La Pero señores, yo le voy a contar esto. Ustedes se van a echar para atrás. Yo estoy tan consciente y estaba tan seguro de eso. Que a mí me han hablado ya como cinco gente diferentes. De un punto caen en las guaranas, me dice más, eso hay que verlo. Eso hay que verlo, la cantidad de gente que ni en los supermercados. Buscando una fila de gente y la policía, bien, gracias. Yo lo dije, eso es un busto. La droga no se ha dejado de vender ni en Rabo y chivo ni en ninguno de los puntos que hay en Macorís. Todo eso es busto. Yo lo dije, buena.